Saludos, mi nombre es Julio, el día de hoy les vengo a reaccionar al tráiler de la cuarta temporada de la serie Rick y Morty, intro La serie Rick and Morty eh, fue estrenada en el 2013. Tiene tres temporadas con 31 episodios. Es una animación para adultos. No, no es recomendable que un niño la vea pues tocan temas para adultos. La serie trata de un científico Rick Sánchez eh, y sus aventuras con su nieto Morty. Es una serie que trata temas filosóficos, de hecho su corriente principal es el nihilismo. Sin embargo, los enmascara en un concepto científico. Habla de los multiversos, habla de las dimensiones, habla de los portales interdimensionales y tiene ocurrencias y personajes absurdos que eh, generalmente hacen reír pero para disfrazar un poco el choque que hay eh, contra las estructuras sociales. En mi caso soy bastante fan de la serie. Eh, la empecé a ver no hace mucho, hace un par de años atrás. Y de hecho la última temporada la vi en emisión. Está por estrenarse ahorita en noviembre, la cuarta temporada, y lanzaron hace poco, hace menos de una semana, el trailer, entonces vamos a proceder a verlo en 3, 2, 1 Ha mucho tiempo Rick, hicimos, Hurry up Morty, get in Ah, the smartest brick and Mortyest Morty in the universe are back. Uh, I'm not rated to climb something this sheer. Look, you're the guy that wanted an epic adventure. I'm the guy with only one hover chair. <laughs> and things are pretty much the same. That's the end of the Morty Gets a Dragon experiment. Are you gonna slay it? First off, I always slay it, Queen. Secondly, yes. <laughs> oh, <laughs> fucked up. We've gotten a carrot situation going down behind the mall. Let that south sit for 10 minutes or you'll die. Don't let it sit for 12 or I'll have to hunt down what you become. go, <laughs> <laughs> rip off Dr. Strange. Dr. Strange. You know what? You're right. I could get used to this magic stuff. I'm dying, Rick. People who are really dying don't keep uh, bringing it up. Is that true? I don't know. I'm just usually around people that die faster. Uh, that's not how apps work. Spinal cord, activate more <laughs> You know what? Excellent. This one counts as one of your adventures. Rick and Morty. Five all new episodes start Sunday, November 10th at 30. We you. Handle. On Swim. Bien, es eh, una es eh, un tráiler bastante bueno, muy gracioso. Eh, acostumbrado a la, al humor de Rick Morty. Van a hacer solo 10 episodios de esta temporada, lo normal. Van a hacer 5 episodios primero. Los otros cinco los estrenan el próximo año. Siempre pienso que son pocos episodios, pero los pocos que hacen son geniales. Y, y bueno, simplemente estoy esperando que la estrenen para verla. Tendré que verla como en emisión, que es un episodio por semana. Y bueno, semana a semana esperando, comiéndome las uñas para ver el, el siguiente episodio. Bueno, estuve sin publicar videos porque tuve un problemita personal, pero ya está solventado y bueno, ya volveremos a hacer más videos en el transcurso de estos meses. Sin más nada que decir, suscríbanse, los quiero mucho, bye.